trabaja para Hartford. Ella se encuentra aquí en la segunda Feria Gran Canaria accesible, dando un taller de despertar con una sonrisa el sueño de los mayores. Uno, cuéntame, ¿de qué va el taller? Porque me parece súper interesante, ¿no? Pues este es un taller que está dirigido a las personas mayores, un taller de Fundación La Caixa y hemos, del programa Gente 3.0, detectado que las personas mayores tienen muchas preocupaciones en torno al sueño, ¿vale? Avenida que nos hacemos mayores pues nos cuesta más dormir, el sueño se vuelve más ligero, eh, dormimos menos horas. Y entonces, eh, como muchas personas manifestaban esas preocupaciones, surgió este taller. Y lo que hablamos es eh, que para conseguir dormir bien, lo principal es tener unos correctos hábitos de salud. Ayudar al sueño, al sueño hay que ayudarlo. Bueno, Hartford mm, ha preparado un material para también repartirlo para las personas que, que vienen, como a mí me lo han dado, eh, que me voy a encontrar dentro de este, de este material, porque por lo que veo también hay como hasta una especie como de eh, relajación o música. Un, a ver, explícame bien. Bueno, el material que les entregamos eh, son una serie de CDs, tenemos un DVD con conferencias, que son unas conferencias que se dieron precisamente aquí en, en INFECAR, se dieron en el auditorio y demás, presentando este taller, ¿vale? Hace unos años. Entonces siempre les decimos no se preocupen que si no pudieron asistir pues los tienen aquí todas recopiladas. Hablan sobre las alteraciones del sueño, sobre la inteligencia emocional, son unas conferencias muy muy interesantes. Tenemos otro DVD que recoge todo el contenido del taller, es un resumen hablándonos de hábitos saludables. Por otro lado tenemos una sesión de relajación. Que se nos viene muy bien a todos, no solo a las personas mayores sino a todo el mundo que estamos sin, un poco estresados, ¿no? Sí, sí, viene bien para, para todo el mundo, dura diez minutitos. Y está genial. Ah, ¿Está bien explicado entonces ahí? Muy bien explicado, además. Eh, nosotros lo ponemos, tiene una música muy suave y una voz que nos va explicando cómo tenemos que poner las manos, el cuerpo, cómo hay que ir respirando y demás. Y está genial, ¿vale? Y luego tenemos un disco interactivo que es para el ordenador, que es todos aquellos contenidos que hemos dado en el taller, pues los podemos repasar a través de, de un juego interactivo en el ordenador. Bueno, y hay personas mayores que no saben manejar los ordenadores, pero aquí en la segunda feria de Gran Canaria accesible hay una, una, una, una, una parte, hay un taller donde enseñan a los jóvenes, a las personas mayores a manejar los ordenadores. Por lo tanto, viene muy bien, pueden mandar a las personas mayores que les dé el DVD. Hay un taller aquí donde pueden ustedes aprender con, con gente joven para manejar bien este tipo de, de tecnologías. Vale, vale, está genial. Yo les invito a que vayan y que se acerquen también a los centros de día de personas mayores. Que allí también se hacen muchísimas actividades. Fundación La Caixa también está organizando todos los talleres de salud, de participación social y voluntariado, talleres de informática también. Hacemos talleres con, con adolescentes, con niños, tipo actividades intergeneracionales y, y bueno, que los invito a que se acerquen tanto a Infecar como a los centros de mayores y que no dejen pasar esta oportunidad que está muy bien. Ya lo saben, despertar con una sonrisa.